Hola qué tal viveros, yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a hacer un review de Robin en forma Este jugador que acaba de salir pelonzón, hay unas orejas eh, bastante bonitas eh, La verdad este jugador tiene unos atributos muy buenos Es, Yo creo que pues eh, parte del lado derecho es, es un super extremo, me, me encanta jugar con él Vean las estadísticas que se carga, eh, tiene mucha potencia de tiro, le pega durísimo de fuera del área Muy buenos pases, eh, aquí vamos a ver las mejores características de este Robben eh, me gusta mucho que eh, el tipo tiene muchísima agilidad para driblar eh, Le pega muy bien, muy muy muy bien eh, de fuera del área eh, Lo malo es que pues no tiene mucha fuerza, eh, eso sí le falta la fuerza eh, a Robin Y que con su pierna derecha, con esa derecha es de palo literal de pirata eh, Le pega horrible con la derecha dos estrellas Pero bueno todo lo demás lo, lo equipara con ese talento, con esa zurda privilegiada Da unos pases buenísimos él logra cambiar rápidamente eh, de posición. Vean aquí cómo, cómo cambia el juego. Eh, es muy bueno para estos cambios de extremo. Y como el tipo juega hacia la, hacia la derecha pegada a la banda. Pegado a la banda puede mandar centros al otro lado. La verdad es una verdadera diablura tenerlo. Eh, es habilidoso a morir. Eh, en el área se si hacen eh, pintas, hacen cualquier tipo de... De habilidad, eh, realmente o termina en penal o se los lleva Y esto es lo principal que tiene Arjen Robben Mira cómo corre ahí el pelón eh, Se quita a todos Es rapidísimo, ya por la banda es raro que lo puedan alcanzar Y si puedes pintar y driblar bien Puede ser que tengas una oportunidad clara de gol O que se le dejes a, a, a un jugador para que la meta así pleno Miren nada más ahí, uy la pum Es un verdadero golazo Lo que hace Robben eh, realmente es miedo Yo pienso que es miedo él trabaja con, con, con ese feeling porque no saben qué vas a hacer con él, si vas a correr, si la vas a pasar o si le pegas. Ven aquí cómo se quita uno, palo, ¡pum! Le regresa ahí Neymar y la bendita, el bendito rebote le cae a Robin y la mete. Eh, ese es uno de los beneficios que tiene este gran, gran jugador. Eh, el hecho que te permita eh, pues jugar con la fantasía. Ven aquí cómo se lleva a otro jugador y realmente pégale de fuera del área con él no es un jugador barato está como entre 4 millones ahí de monedas por ahí en el mercado eh, no, es, no es muy barato pero ve nada más lo que llega a ser por tu equipo o sea es un gran habilitador es un gran pegador entonces te puede correr la banda te puede pegar de fuera del área o te puede definir un partido eh, realmente chéquenlo por favor Fueros gracias por ver este video eh, regálenme un comentario en la parte de aquí abajo. Yo soy Cerecero. Díganme qué jugador quieren que le haga un review también para poderlo hacer. Y recuérdenlo: Así como le hizo Robin, FIFA la vida.